Pero, pero, pero, pero muy buen día, Aldo ¿Cómo, es el, cómo hemos estado? ¿Cómo, ¿Cómo está el partido? ¿Cómo, cómo viene la Copa América? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? que, que, que, que. estás muy emocionado, Aldo, por la Copa América, y la Copa América, y la, la Copa América, y la Copa América? Oye, Claudio, ¿sabes qué? Me parece una falta de respeto lo que tú estás haciendo, ¿ah? ¿eh? Yo estoy aquí, en un momento complicado, estoy tratando aquí de mantener la compostura, de, de mantenerme calmo, pero de verdad me parece una falta de respeto lo que tú estás haciendo, ¿sabes que Claudio? Ándate, ándate, me, me parece una falta de respeto descomunal. Sí, anda, ándate a la que esta Weon roto Bueno, aquí se va a jugar un partido a la selección chilena Como, como, como, así, como, como el partido, señor ¿sí? Señor, usted ha tomado mucho Está hablando solo No, no, pero si da un copetito más y Le pegó Señor, usted ha tomado mucho Le pediré que se retire de la araña te la le pegó, le pegó, le pegó, quitamos, le pegó, le pegó, ¿Por qué, Aldo, por qué? Este casarán no voy a pasar a pilar. A veces yo creo que nadie ¡Gracias! Yeah.